Un buen partido esperemos digo yo que sí si sí, estamos aquí es para comentar fútbol y por eso estamos tan impacientes porque esto empiece ya el defensor sorprende con esa entrada Kovace, golpea Kovace. Qué bien def empezamos mal empezamos mal empezamos mal Vamos, vamos, vamos, que no pase bien, no pasó. Estaban buscando su ocasión con calma, pero terminan perdiendo la vida. Vamos, tío, vamos, vamos, bien. El Papu Gómez. Buena, Papu, vamos. Lautaro. Ay, no la so Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Vamos, ¡Ay, no le pegó, no le pegó. Vamos equipo, vamos, vamos, vamos, con toda... El pase no le sale como esperaba. Cuti Romero. Ahí equipo, ahí, ahí, ahí. Está buscando apoyo. Ole. Vamos, vamos, vamos. El arquero no necesita uh. a fondo. se ejecuta el corner el pues eso se va por bastante qué asco Messi Madrid. vamos vamos vamos equipo vamos que sí se puede vamos eso oye qué buena ¿o también ¡Lautaro! ¡Suéltala! ¡No la suelta! Caramaris con el balón! Vamos, Molina, ahí, la ahí, ahí. ¡Jota! Uh. ¡A ver, por no, hace un no, no, no, y no, la enchufa! No, no, no. ¡Paralón de mérito de Emiliano Martínez! Bien. Allá va con ganas de comerse al rival. Ah, no pif, hagan caso. No el me balón ha cambiado de dueño. No sé por qué está llevando a mucho Sally. tiempo para soltar el balón. Lucas Modric. Modric vuelve a dársela a un contrario. El Papu filtra con calidad. Le llega perfecta a Lautaro. Vamos. gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! gol, gol, gol. Con toda! Y eso es solo el principio en este partido. Volvemos a ver el gol que se origina con ese contraataque. Y luego se han quedado en un mano a mano y en ese duelo mental no ha dudado. Zapatazo que te crió y gol para su equipo. No se puede hacer mejor. No, definitivamente el pase Inagura lo fue el todo este El pase fue el gol completo básicamente Corren al espacio Ha decidido que se sobra y se basta El solito Uy Uy, uy, uy, uy Podrían igualar el partido con el córner Pelota en juego, córner en corto y se lanza el ataque desde la banda. Es Mavrick el que tira. Ahí, Carbine calmado, Lalo calmado, calmado. Sin problema. Molina. De Paul. Recibe Lautaro. Messi, Messi. Messi recibe de nuevo. Messi, Messi. ¿qué haces? No ¡Qué jugadota y no pateó! ¡Messi! ¿Y ¡Es que no patía. ¿Qué pasa? ¡Sacará de banda tras esa entrada! Lautaro Martínez! ¡Anda que si no llega a estar ahí! ¡Está haciendo daño arriba con la presión! Mm. No queda mucho para el descanso y por ahora Resultado aceptable para este equipo Manolo, el resultado lo dice todo Están siendo superiores, pero no hay una gran diferencia Por lo que la ventaja de un gol es justa Y en mi opinión, algo escasa Es no que no patea, no la suelta que de partido. Le estoy hundiendo bueno, la tecla Dios mío Lo que se está comiendo Madrid. Messi Caramari con el balón uh, uh, Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. ¡Madre! Ay, ¿qué fue eso? Balón para Kovacic. Controlan el partido. Ah, dueños, señores de la pelota. Hay pena, penita, pena, como diría Lola Flores. Bola para el rival. ¡Ay, Buen pase ay adelantado! Ya casi cantaba Un en el gol, pelito nomás de, en fuera de juego, Vaya disgusto se han llevado, Manolo. Ese pase llevaba mucho peligro. ¡Uy, juez! ¡Uy, juez! De la posesión. ¡Uy, balón que queda suelto! ¡Pasale! Uh. ¡El balón sigue lo los pies de Luka Modric! ¡Atención que va buscando el empate! Uh, uh, ¡Uy, uy, uy, uy! ¡A punto ha estado de cambiar totalmente el partido! ¡Tremendo! En las gradas aún no se creen que el balón no haya llegado al fondo de la red. Lo que nos salvamos. ¡Paredes! ¡El Papo Gómez controla! Paredes. Leo Messi. Lautaro. No, Patilla, no sé qué y pasa. Pero lo metiere sin problema. Dios mío. Pero hermano, lo van a tener que esforzarse más. Messi es el lanzador. <gasps> tío, que, da, que se va adentro. Ha sido una intervención providencial la del portero. La primera mitad. No se... mío. Comienza el no, segundo la tiempo. ¿Qué tal, no Bachi. En Argentina, en Buenos Aires. De momento, según bombonera. esto en el mundial, Messi pasa la. Pase Vamos. Filtrado. Gol, gol. Vamos. lo veremos si ahora defienden esa ventaja o si deciden ir a por otro. Qué buena. Nos ponen otra vez el gol. Imagínate <risa> que de que, da que el partido así con estos dos cómo goles. Acabó todo. Ahí vemos el uno contra uno y cómo mete ese zambombazo que se cuela dentro. ¿Anda aquí va a intentar pararlo yo? Se te rompe la mano. Balón perdido. Ataca el rival. ¡Gómez! Ojito ahí ¡Ay, el, el papu! Favor. ¡Por aquí no! ¡Atento González que el equipo se lanza al contraataque! ¡Y el equipo rival le corta la sala, ¡Apropiándose de la bola! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, se me laguea! ¡Kramaric! Penisic. Ah, no, pasa Pasó, pasó, pasó. Cójanlo, cójanlo, cójanlo. Ese centro va al área. Cuidado que quiso hacer de Puyol, pero le salió un churro. Ah, Partido ahí, calmado, calmado, calmado. ¿Cómo mueve la bola el equipo anfitrión? La verdad es que tienen al rival justo donde quieren, por detrás en el marcador y desesperados tras el balón. Y ahí están una vez más. Con el balón en ataque. Messi, ¿Eh, sí? que no patea. De que viene el defensa, pero esto sigue ahí. No patea, chicos, no patea. Lo siento, no patea. Le estoy hundiendo el botón y no patea. Y como se queja la afición de esa jugada en el área, están indignados. Puede batir al meta. No, no Bien, patea traigo, cuando le pegó con efecto. No sé y qué pasa. El uno. Dos y tres. Se llama la pelotita para casa. ¡Vamos! La renta ya es bastante considerable. 3-0 en el marcador. 30 minutos para que esto acabe. Di María. Ojito que puede marcar. Qué gran acción. Uy, uy, uy, uy. Esa jugada tenía mucho peligro. Le pega Messi. ¡Messi! ¡Ay, Messi! Felino. Saca el córner y balón al área. Buena presión arriba. Se escapa del. No, eh, no sé ¿qué, qué pasa. Estoy vendiendo el botón y no patea. Olimpico. Uh. No sé si faltó previsión o entendimiento, pero será saque de banda. Lautaro. Messi. Se mes, por el balón una entrada arriesgada. Molina. Atención, todo el mundo, porque uy, uy, quedan uy, 20 uy. minutos. Ahí, ahí, Perici. ahí, que no pase, que no pase. A ver qué hace Perisic si la enchufa. Ah. Su empeño tiene recompensa. Un enganche de más ahí. Ah, no pasa. Gómez. El control es de Di María. ¿Cómo oh. tal va puede haber contraataque? Uy, molina. Uy. No hay manera de quitársela. Di María. Patea. Cuidado que continúa el peligro. <ríe> ¡Ay, Dios! ¿Cómo se comen es? Fíjate hasta el rival, felicita al portero. Ante una parada así, solo cabe aplaudir. Es el momento de sacarle jugo a la posesión. Kramaric. atrás. Uy, al uy. El buena dibu, buena, bueno, buena, buena tendrá que currárselo más si quiere superarle. Sí, Manolo ha sido una parada hasta sencilla para él. Sacan corto. ¡Ay! El esférico vuelve a salir. Corner. El partido se detiene y se va a producir un cambio. Se la pasan, compañero, para iniciar jugada. El balón ¡Ay, qué imbécil! ¡Cámara! ¡Ole! ¡Ole! La ponen al hueco. Violent marque, pero la soltó demasiado tarde. Para mí es fuera de juego. Sí, ha amasado Qué el balón en exceso y ha dado el pase demasiado tarde. Una penita. Tiene mucho terreno libre por delante. Penising. Uy, uy. La para, pero sigue la jugada. Mira, Paco, qué parada acaba de hacer, que hasta el banquillo le aplaude. No me extraña, porque le acaba de salvar el pellejo a todo su equipo con un paradón. Acuña. Argentina aprovecha el espacio de la banda. Oh. Para un cómodo para el portero. El rival se queda atrás. Ha sorteado a los defensas. ¡Qué gran entrada, pero esto sigue! ¡Todos queremos saber cuánto queda! Chuminis, que dirían en Inglaterra dos minutos. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. ¡Sigue así, fenómeno! Sí. El guardameta ataja el tiro. Es tarjeta amarilla. Le ha llevado unos segunditos de decidir, pero finalmente la muestra. Balón en juego que saca al área. Hay que ponerle más velocidad. Más, fue, más fuerza. Termina el partido con victoria local. Y sus protagonistas celebrándolo. Pues nada, amigos. Alto. Menuda según este en juego han dado en este partido han superado a su rival claramente y el resultado le es ganamos bueno según esto pasa a la final para mí, imparable. pues nada bueno, ahí, ¿qué, tal? Que ¿Qué, qué tal qué tal todo, chicos espero que, ha que les haya gustado victoria. que se la pasen bien pues nada sigan apoyando ahí los videos que vienen más juegos de FIFA nos vemos chicos Bye. Esto acaba de empezar y estamos de